Toda la cabeza de ajo pelada Lo vamos a cortar en trocitos Como estáis viendo ahora mismo en el vídeo Ni muy pequeño, ni muy grande En una sartén vamos a poner un buen chorreón de aceite de oliva Y vamos a añadir los dientes de ajo Lo vamos a mezclar Y lo vamos a dorar Lo único que queremos es que se doren Se va a terminar de hacer en nuestra olla de cocción lenta Cuando los dientes de ajo estén dorados, añadimos la hoja de laurel y añadimos el vino. Y dejamos aproximadamente un minuto que hierva para que el alcohol se evapore. El pollo, que yo voy a utilizar medio pollo. Esto ya depende de la cantidad de personas que, que tengáis en casa. Lo vamos a salpimentar, como siempre os digo, con pimienta negra. Si es recién morida, muchísimo mejor. Y le ponemos sal. Y luego mezclamos todo. Ponemos el pollo troceado en nuestra olla de cocción lenta. Y luego le ponemos por encima todo lo que hemos hecho en la sartén. El aceite con el ajito doradito, su hoja de laurel y el vino blanco. Y todo esto lo mezclamos. Y ya lo único que queda es tapar con la tapadera. Ponemos a temperatura alta y tres horas y media. Ya lo tenemos listo. Si queréis podéis hacer como he hecho yo. Como el pollo, como habéis visto antes, ha quedado un poquito blanquito. No pasa nada. Podéis dejarlo así, pero podéis meterlo en el horno en modo grill. Y ponerlo un poquito dorado. Acompañar este pollo